Vamos a ver ahora la visión desde un equipo específico. Eh, los equipos específicos de orientación ya conocéis que son los que, eso, como su propio nombre indica, eh, son específicos de algún tipo de alteración y colaboran tanto directamente con los centros, depende el modelo de cada comunidad, como a través de los equipos de orientación de los centros o de los departamentos en, los, en las comunidades que tienen ya el departamento dentro de, del propio centro. Y vamos a tener ahora a Sonia. Sonia Foz Blesa es licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Barcelona, también es diplomada en magisterio, o sea que estamos por la Universidad de Zaragoza y ha trabajado muchos años en orientación educativa en institutos, en centros de educación especial y en equipos de orientación generales y trabajaba en el antiguo equipo específico de motóricos de Zaragoza que ahora se ha reconvertido en el Equipo especializado de discapacidad física, que la dividís en motora y orgánica, ¿no?, de, de la comunidad de Aragón. Y entonces ella pues, nos va a dar una visión desde, desde ese ámbito. Pues cuando quiera, Sonia. Eh, bueno, eh, lo primero, bueno, agradecer a la invitación de poder presentar aquí en este foro eh, al equipo especializado en discapacidad física. Llevamos una trayectoria de unos siete años. Había un antiguo equipo específico pero no actuábamos como especializado. Ahí vemos sí que una diferencia nosotros. No quiero decir que los equipos específicos de otras comunidades no sean especializados, sino que simplemente la denominación era como una antigua que se denominaban específicos, pero antes, así como éramos específicos e íbamos a los centros preferentes de alumnado con discapacidad motora, eh, la nueva legislatura, bueno, un cambio de legislatura que hubo decidió eliminar ese equipo específico porque, de alguna manera, íbamos como orientadores generales a los centros. ¿Vale? Y, y realmente hacíamos de todo y muchas veces los motóricos eran los últimos alumnos que, que atendíamos y en cambio cuando se cambió, eh, sí que es verdad que actuamos como equipo especializado ¿Cuál es la diferencia entre específico y especializado realmente? Pues eh, específico es que eh, se dedica a un eh, ámbito específico, en este caso a discapacidad física y especializado es que mmm, tenemos una serie de funciones que eh, de especialización y que gracias a esa especialización y a tiempos que tenemos para, eh, para ello, podemos especializarnos y podemos eh, dirigir después esa especialización a la labor de la, de la orientación en los centros. Entonces, sí que hay un matiz que, que vemos importante. Eh, ahora, de todas maneras, especificaré un poquito más en qué sentido. ¿vale? Eh, también estoy muy agradecida pues, a la invitación. Yo, por ejemplo, hice eh, un antiguo curso que hubo, un antiguo curso... Igual hace, ¿eh? hace siete años, es que ahora ya en los tiempos yo m, m, pierdo un poco la, la referencia, pero se hizo en la Coruña y era de inclusión y lo organizó el en, ENTEF. no sé si alguien ya aquí estuvo. Ah, sí, bueno, pues, porque es verdad que ya ha pasado, ¿cuántos años harán? No sé, sí, no. <risa> o sea, ojo, ¿no? y yo la verdad es que aprendí muchísimo, me pareció un curso que se aprendió muchísimo, fue gente muy válida y hoy poder estar aquí y poder aportar pues, mi granito de arena, la verdad es que me, lo considero un lujo. Eh, vamos a ver un poquito todos eh, estos aspectos, eh, por un lado vamos a explicar, porque era un poco el objetivo que me comentaron, pues eh, quién somos el equipo especializado, que como está dentro de la red integrada de orientación educativa de ahí de lo de la red integrada de orientación educativa está así eh, creada en, en aragón eh, les, les gustó estructurar todos los servicios de orientación como dentro de una red y que, y que se viera que todos de alguna manera estamos interconectados las funciones del equipo y el marco legal de referencia para saber de dónde tenemos que partir. Después, asesoramiento para la respuesta educativa al alumnado con discapacidad física, cómo hacemos ese, ese asesoramiento o en qué línea. Entonces, vamos a hablar un poquito de DUA, porque como mañana va a haber más expertos, pero sí que en relación un poquito al ámbito nuestro, como lo planteamos. Y luego eh, hablaremos de adaptaciones de acceso. Y eh, finalmente, que espero que sea un poco la, la parte más práctica, vamos a hablar de las principales barreras que encuentra el alumnado con discapacidad física, ¿Y qué actuaciones estamos desarrollando en el equipo para dar respuesta a esas barreras? Vamos a hablar de desconocimiento del profesorado ante la discapacidad física, sedestación y posicionamiento, escritura, autonomía en juego, educación física, recreos, educación artística y tareas manipulativas y orientación académica y profesional. ¡Ay! <risa> vale, entonces, y aún así es una pincelada, pero es verdad que es donde hemos visto las mayores necesidades de intervención. ¿Vale? vale eh, bueno, en primer lugar, eh, así quería comentar, comentaros que todo esto está en el ámbito de la discapacidad física, pero quiero que de alguna manera abráis también esa mente y veáis otro alumnado con otras características, otras dificultades, para los que muchos de estos recursos pueden servir, ¿vale? Porque aunque sea mi intervención, pues en el ámbito de esa discapacidad física, pero realmente vais a ver que muchas de estas cosas sirven para muchos otros alumnos, y quiero que lo veáis desde esa perspectiva para que vosotros os lo llevéis a vuestro terreno y a vuestro trabajo. Bueno, como he comentado antes, el equipo especializado en discapacidad física eh, forma parte de la red integrada de orientación educativa, que son muchos otros servicios. Entre ellos, los equipos de orientación eh, educativa de atención temprana, como nuestras compañeras eh, nos han expuesto, pues similares, por lo que han comentado, bastante parecido. Después los, los equipos de orientación educativa de infantil y primaria, que son como los equipos generales que van a los centros de, de infantil y primaria. Después están los equipos de orientación eh, de convivencia, ¿vale? que es un equipo o sea, es un equipo concreto, de convivencia escolar. Después están los equipos especializados, que nosotros estaríamos ahí, y también hay uno de, eh, de trastornos del espectro autista. ¿vale? Son los de, está también ahí como para crearse el de, el de conducta, que también es muy necesario, pero todavía no se ha creado. Después están los equipos de orientación, eh, o sea, los equipos no, los orientadores de los CPIs. En Aragón ahora hay centros que se han hecho centros públicos integrados, y es que son de infantil y primaria, pero eh, están añadiendo ahora la ESO, vale, primero, segundo, y algunos que tercero, cuarto, y algunos están incluso planteando el bachillerato en, en esos eh, centros. ¿vale? Y son centros eh, públicos integrados, y ahí hay un orientador de centro. Están los departamentos de orientación de secundaria, de los institutos de secundaria, está el orientador de los centros de educación especial, los departamentos de orientación de los centros de adultos, de los CEPAS, y después está la orientación, porque les han, han convenios ¿vale? eh, con los centros concertados para que los orientadores que hay en centros concertados también hagan las funciones como tal. Antes no, antes de esta normativa no funcionaban como orientadores eh, oficiales, sino que tenía que ir un orientador funcionario, para hacer según qué trabajo. A partir de aquí dijeron que no, que tendrían que desarrollar las funciones como cualquier orientador. Entonces, nosotros veis que eh, desde el equipo especializado atendemos todas las etapas educativas, pues en función de dónde nos llegan las demandas, desde infantil a, a primaria, secundaria, incluso en formación profesional nos están llegando solicitudes pues, para ver acceso al ordenador, en administrativo o lo que sea. En la etapa de 03, eh, colaboramos con los equipos de atención temprana, ¿vale? Cuando tienen algún alumno con especiales dificultades motrices, pues nos piden que colaboremos en la evaluación, en el asesoramiento. Hay una parte que tampoco la he desarrollado porque sabía que iba a exponerse mucho en el tema de, de, de mis compañeras ante, en la sesión anterior, en la ponencia anterior. Entonces, es toda la parte que también realizamos evaluaciones para nuevas escolarizaciones. O sea, cuando hay un niño de cero, de dos años que se va a escolarizar al año siguiente, si, si hay un claro tema motor eh, eh, a nivel médico, nos lo derivan a nosotras, al equipo de especialización en discapacidad física. Pero es la evaluación, eh, hacer el informe y hacer eh, la, el, la propuesta de actuaciones específicas que necesitaría de cara al año siguiente. Incluso si eh, iría a un centro eh, concreto, de un tipo de concreto, preferente o no preferente, ¿vale? Vale, pues estas son mis compañeras, como no han podido venir, ¿vale? Me las he traído ahí como que me haga un apoyo moral. Y bueno, somos cuatro personas, el, el equipo empezó con tres personas y estamos dos orientadoras, que somos yo y mi compañera estrella. Luego está una maestra de educación y lenguaje, que es eh, Raquel, que es la del medio, la Alfa. Eh, luego está eh, Merche, que este año, eh, eh, es una pena, pero la fisión es una persona fija, no, no está la plaza creada como tal, entonces va cambiando, son personas interinas. Nos han venido fisioterapeutas que no tienen experiencia en el ámbito educativo y, bueno, por lo general la actitud es muy buena. Por ejemplo, Merche no había trabajado nunca en el ámbito educativo, sí con el área de pediatría en, en salud pero no, en cambio se ha puesto las pilas enseguida, bueno, la verdad es que muy bien, pero, en fin, y, y al principio la fisio no estaba contemplada dentro de la composición del equipo, y vimos que era necesaria, o sea, muchas veces íbamos a los centros y te quedabas cojo, y decías, es que no estoy dando la, la orientación que necesitan realmente. Pues bueno, después salió una normativa y dijeron, no, no, tiene que estar en el equipo de discapacidad física, entonces, fenomenal, porque ahí hacemos un, un buen equipo. Y después está la figura del terapeuta ocupacional, que en la normativa bien establecido que debería estar en el equipo, pero no se ha articulado, aún estamos esperándola y no nos aclaran si se podrá, si no se podrá, de momento no, no está, pero es verdad que lo que hablamos, que a lo mejor en etapas tempranas, como ha dicho antes la, la compañera, no está necesario, pero cuando ya empiezan una escolaridad pues para ser funcional, con los útiles de escritura, para según qué cosas, a nivel de autonomía, pues sería muy interesante que, que estuviera. Bueno, pues estas son mis compañeras. Marco Legal, pues bueno, la ley orgánica que modifica la, la, la ley orgánica de, de educación, y luego es eh, el decreto 188, es el que regula todo lo que es la, la, la respuesta educativa inclusiva, es la que establece, es el que establece la base general. Y luego este decreto se desarrolla en una serie de órdenes y básicamente las dos que nos afectan más directamente es la orden 1005, que es la que regula las actuaciones de intervención educativa inclusiva, todas las actuaciones a nivel general, a nivel específico que se pueden llevar a cabo con alumnados con necesidades educativas o en general que no tengan necesidades educativas, todo lo que es la respuesta inclusiva. Y luego la orden 1005, que es la que regula la red integrada de orientación educativa. Y es donde vienen también los equipos especializados, los componentes, qué funciones tenemos y, y demás. Vale. ¿Qué funciones tenemos como equipo especializado? Muy general. Pues bueno, nos, eh, esta vez esto es un extracto porque bueno tú lees en la normativa lo que hablamos, es súper farragosa, se repiten funciones, tal, y dijimos, no, es que esto tenemos que extraerlo lo esencial. Entonces... Eh, hay una serie de funciones que, que, que están como equipo especializado, en la línea de lo que os he comentado antes, de, de esa especialización, de hecho, pues venir a cursos así es para especializarnos, para, de alguna manera, esa formación específica que nosotras vamos haciendo para conseguir la especialización como tal y poder asesorar en esa línea. Tenemos una serie de funciones con la red integrada de orientación, con los centros educativos, con las familias y con otras asociaciones e instituciones, ¿vale?, y luego, ¿en qué se materializan o cómo se concretan estas con cada uno de estos eh, ámbitos? Pues en generar recursos y darles difusión, colaborar con servicios y entidades, gestionar el inventario de mobiliario y recursos adaptados, que ahora os explicaré un poquito, colaborar en planes de formación, asesorar en la evaluación y psicopedagógica, hacer seguimiento de la respuesta educativa del alumnado con discapacidad física, asesorar y colaborar en la adopción de actuaciones específicas, eh, asesorar sobre la respuesta educativa en el ámbito familiar y colaborar con, con servicios e instituciones de carácter mm, social, sanitario, educativo y otros. ¿Vale? A grandes rasgos sería esto. Lo que vamos a hacer en la, en la sesión es ir materializando un poquito todo esto como se lleva a cabo, que no se quede en algo teórico o algo normativo, sino que vamos a ir viendo actuaciones concretas que estamos desarrollando y algunas incluso abarcan varias funciones. ¿Vale? No, no, se mete, no, no se dedican a un, solo, a, uno de, a un solo de estos aspectos. Bueno, pues esto era ver un poco eh, qué tipo de alumnado nos encontramos en los centros eh, eh, educativos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vemos niños con andadores, con sillas un poquito más especiales, pues con, con, que requieren alguna cosita a nivel pues, de, de atriles... Entonces, nosotros estamos viendo que... Por eso es tan importante la difusión. Nosotros tenemos, intentamos hacer... Después os comentaré cómo, cómo hacemos difusión, porque es muy importante que la gente se sienta respaldada. Nosotros lo que queremos es que en los centros, cualquier profesional, sepa que tiene ahí el equipo especializado y que puede acudir a nosotros, que siempre es eh, a través del orientador. Pero que, que hay algo ahí que, que os puede ayudar y no sentiros perdidos y con ese desconocimiento. Entonces, pues, pues con pequeñas cosas realmente eso os puede ayudar. Entonces, eso en Aragón, pues también, nuestra, nuestro objetivo desde el equipo de discapacidad física es esa. Por lo general, las actitud, la actitud es muy buena, los profesores de educación física además tienen un, una de esto especial para, para decir, no, no, que estos niños pueden hacer, y con todo lo que les beneficia además, ¿no? Pero, por desgracia, dices que nos encontramos centros que lo que hacen es excluir, que, que dicen, este niño con discapacidad motora, pues no puede hacer educación física. Y lo sacan. Y están con un cuidador o están con el fisio, que es el que está haciendo la atención. Este niño puede hacer y debe hacer, porque se trabaja socialización, porque hay una, una actividad física súper necesaria, aunque no pueda correr, aunque no pueda hacer según qué cosas. ¿vale? Entonces, cuando vemos profesores así, decimos, bueno, pues todo lo que podamos ayudarte y más, porque realmente es lo que se tiene que hacer. ¿vale? Bueno, pues sobre todo es que estos niños muchas veces impactan. Era un poquito lo que quería un poco, que, que vierais, ¿no? que, que claro, que sobre todo cuando van con nuestros aparatajes, no siempre, ¿eh? Tenemos niños con discapacidad motora, pues con una hemiparesia leve, o con una parálisis brachial que solo le afecta a un miembro, o niños con agenesia, o eh, focomelia, ¿vale? que vamos a ver alguna, algún algún caso pues bueno, que, que además se van apañando, como nacen ya con esa carencia, pues bueno, pues es que ya se van adaptando y se desenvuelven, bueno, que es una maravilla, nos enseñan muchas veces ellos cosas cuando vamos y los vemos manejarse, y dices, ostras, pero, sí, sí, pues es que cojo esto de esta manera y así, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad es que hay mucha diversidad y por eso nos vamos a enfocar la exposición en tipos de discapacidades motoras, eh, nombres, eh, parálisis cerebral, tal, varesia, espina bífida... Sino que vamos a ver en dónde, dónde están esas barreras y cómo actuamos. Porque al final es lo que vamos a tener que hacer. Aunque pongamos una etiqueta que muchas veces nos está ponerla, pero es verdad que hay veces que nos lo exigen, pues lo que nos vamos a llevar es lo otro. ¿vale? ¿Qué hacer con estos niños? ¿Qué necesidades tienen? ¿Necesidades tienen? No. Es que me, me cuesta cambiar el chip. ¿eh? Las barreras que encuentran. ¿Eh? Entonces yo también estoy esforzando en cambiar ese lenguaje de no, necesidades no una serie de barreras por su, sus condiciones personales que son de una determinada manera, ¿vale? Entonces, aquí vemos que estos niños suelen estar rodeados pues, de una cantidad de profesionales en el ámbito escolar, el tutor, el PT, el AL, el Auxiliar Educación Especial, el fisioterapeuta, después fuera del colegio, pues el, los médicos especialistas que, bueno, faltan un montón a clase, los pobres... Todo. Lo que pasa que yo los veo que dices, ya lo normalizan de una manera que, que, que te dices, te haces. Pero Bueno, yo es que me quedo súper sorprendida de cómo lo llevan de, de, no, de normalizarlo ellos, pero es verdad que, que sea la neuropediatra, que sea el rehabilitador médico, eh, el orientador educativo, pues terapias ocupacionales, bueno, y si van a gabinetes, pues terapias de natación adaptada o, bueno, pues todo tipo de cosas. Si habéis tenido este tipo de niños, pues hace falta una respuesta muy interdisciplinar y a ver a alguien que de alguna manera coordine o ayude a todo eso, encajarlo y que no ir cada uno por... Pues, ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, todo lo que facilite esa comunicación y de alguna manera apoyar a las familias, porque claro, todo esto lo sufre la familia, o sea, nosotros como centro sufrimos una parte, pero son las familias las que tienen que, que médicos tal, tal, y es una locura, entonces ese apoyo familiar que comentaba antes la compañera, pues es que es súper importante porque es un agobio, es una cosa, y muchas veces encima con opiniones diferentes, es que tal me dice que no va a andar, pero ahora me dicen que sí que va a andar. Y ahora, cuando... Pues muchas veces no se sabe, pero eso lo está recibiendo la familia. Y desgraciadamente yo me encuentro muchas veces eh, familias que nos están diciendo es que a mí me dijeron que mi hijo no iba, a llevar, no iba a llegar a los dos años de edad. Y a lo mejor tiene 14. Es que a mí me dijeron que mi hijo no iba... Vale, entonces, uf, cuidado con estas cosas porque... Esos mensajes pues, pueden hacer mucho daño a nivel emocional a, a, a las familias. Y luego no son reales, en algunos casos sí, pero no podemos decirlos de antemano. Entonces, lo que vamos ¿de dónde vamos a partir para toda nuestra propuesta de... Si me está pasando el tiempo <risa> volando. Vamos a, a partir pues, de, de, de lo que plantea el INDESFOR incluso sobre la inclusión. Y también quita lo que yo veo más interesante, que es... Eh, es todo aquello que eh, ayuda a apoyar a los centros escolares para que sean más responsables ante la diversidad de su alumnado. ¿Vale? Es que asuman esa responsabilidad y no verlos como algo que no es mío, que a veces también nos lo vamos encontrando. No, este niño no tiene que estar aquí. Este niño es el centro de educación especial. Es que tal. Pues no, pues tienen que hacerse responsables y este niño, y a mí eh, yo siempre voy a ser una defensora de la escuela rural, me parece que es lo más, porque dan ejemplos. O sea, es un ejemplo de van un niño y allí no, no se mm, mm, preocupan de, ¡Uy, si yo tendría que estar aquí! No, es un niño de ese pueblo, nace allí y tiene que venir al colegio, ¿verdad? Pues no, pues en, en las ciudades no, porque hay centros de tal, centro de cual, centro de cual, ¡Ay, pues este no es mío, este no es mío! Perdona, tenemos que hacer, y la inclusión aboga por eso, que el niño esté en el centro de su zona, de su barrio, donde esté en contacto con todos los demás, entonces defendemos también esto. Y luego lo que establece la UNESCO es que habla de tres elementos superimportantes, que es la presencia, la participación y los logros o el aprendizaje que ya le hemos hablado antes, ¿vale?, en otras, en otras ponencias. Entonces, aquí vemos sobre súper importante los tres, pero sobre todo la participación. Vemos problemas en el alumnado con discapacidad motora en que no se sabe cómo hacerles participar. ¿Vale? Lo que comentabas tú de pues, ese desconocimiento, pues no, lo, no sabes pues cómo vamos a hacerles participar. En esta línea van las propuestas que os voy a, a comentar. Si participan, van a aprender. ¿Vale? Tenemos esa, nosotros hemos eh, dado orientaciones de, de cómo participar en las actividades y, y cuando participan, aprenden. Pero si no participan, si están haciendo otra cosa, pues no aprenden. ¿vale? Porque no están ahí, y de hecho se descolocan, no están ni lo suyo ni lo de los compañeros, porque están haciendo otra cosa totalmente diferente. Pues vamos a hacer que participen, ¿vale? Y así ya, una cosa u otra, aprenden y, y avanzan. Que, que vemos cosas que son súper sorprendentes. Vemos niños que, con bastante aceptación, que muchas veces, desgraciadamente, pues depende de, del profesor con que les toca. Esto también lo veréis. Que un mismo niño cambia radicalmente. Pues un niño con una afectación Importante, le tocó con un profesor de educación física, es que son como referentes para nosotras, y era tutor. Y, y el tutor pues, empezó a ver, pues no, que esté en clase, y esté en clase, y de la actividad que están haciendo los demás, él, hay una parte de la dinámica que va a estar. Vale que era una cosa que se le va a escapar, que no vaya a entender, pero él va a estar, pues después sorprendió, que se aprendía de memoria ciertas cosas, porque nadie le había dado la opción de participar. Si le no hubiera dado la opción de participar, se no hubiera visto que, oye, que aprende, que avanza y que, vale, pues ya os digo que si participan, aprenden, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? El asesoramiento de la respuesta educativa que vamos a hacer va, y, eh, básicamente, en adaptaciones generales, que ahí habla nuestra normativa de diseño universal al aprendizaje, eh, habla de accesibilidad universal en concreto, pero hace referencia a esto. Y después vamos a hablar de actuaciones específicas, que son las adaptaciones de acceso, no? si también en vuestras respectivas eh, comunidades yo creo que se habla un poquito de la misma manera. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, una cosita solo respecto a esto. Eh, lo comentaba antes con, con María José. Eh, hablábamos que, que, ¿dónde está la línea de considerar una cosa diseño universal del aprendizaje cuando consideramos algo adaptaciones de acceso? Eso nos lo preguntan muchas veces al equipo. ¿eh? Hay muchas veces eh, que bueno, las adaptaciones de acceso establecen que son unas medidas específicas y tienen que estar autorizadas en una resolución oficial donde se diga que están autorizadas. Y se supone que son aquellas que son más específicas, más significativas, más prolongadas en el tiempo, etc. Pero realmente son adaptaciones que podríamos contemplar dentro del diseño universal del aprendizaje. Pero claro, si me meten esto en las generales, ¿cómo hago...? Pues realmente lo que nos dice si tenemos que meter una cosa en un sitio u otro es que sabemos que las adaptaciones de acceso, como tienen una resolución oficial, sabemos que eso va a quedar ahí presente y que sí o sí ese alumno tiene derecho a que se lleve a cabo ese tipo de adaptaciones. ¿vale? El diseño universal tiene que ir instaurándose, pero hace falta mucha mentalización y hace falta todavía mmm, mucho trabajo para que sea realmente una realidad el diseño, porque implica muchas cosas, como vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero es una línea como muy fina lo que es dividir uno u otro. De hecho, hay veces, yo creo que es inexistente. En cuanto al diseño universal para el aprendizaje, que nos parece muy útil, sobre todo, sabéis que hablarán mañana, son tres principios básicos a los que hace referencia y los que ayudan a un poco diseñar las actividades para que, sean, eh, que cumplan estos principios. Nosotros, con el alumnado con discapacidad física, tiene especial importancia el segundo, que es ofrecer múltiples medios para la acción y la expresión. ¿Por qué? Porque es donde vemos que los alumnos con discapacidad física tienen problemas en la acción y en expresar, en expresarse sus conocimientos, ¿vale? Como no se puede hacer esto, pues muchas veces vemos que hay niños, ah, pues que le plantea una adaptación curricular significativa, porque es que no escribe textos de, de tantas palabras. Es que eso no es una adaptación curricular significativa, es que este niño no lo va a poder hacer, no es que le bajes el nivel y para eso, lo que pasa es que él no puede escribir y no puede hacer esto, es una acción, es una expresión escrita, ¿vale? Entonces, súper importante con estos alumnos la, el, segundo, el segundo principio, ¿vale? Vamos a tener que facilitar esos medios para la acción y para la expresión. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es la evaluación? Es la expresión de los conocimientos. Si tú no tienes herramientas, no sabes cómo expresar, la evaluación ¿cómo va a salir. Para, pues esto les pasa a estos niños, ¿Vale? Si no pueden hablar, es muchas cosas que están ahí influyendo. Y bueno, las adaptaciones de acceso, solamente comentar que en nuestra normativa vienen establecidas que son la incorporación de ayudas técnicas y de sistemas de comunicación, la modificación y habilitación de elementos físicos y la participación del personal de atención educativa complementaria, que son auxiliares de educación especial, fisioterapeutas, eh, auxiliares de enfermería o enfermeros, bueno, pues sería un poquito aquellos que podrían complementar, ¿vale? Simplemente era que lo conocierais. En cuanto a esas eh, múltiples formas de expresión y acción, pues esto ya es una generación de recursos que hemos hecho, ¿veis? ¿vale? Voy enlazando ya un poquito con las funciones. Ay, perdón. Bueno, entonces... Eh... Eh, vamos a, eh, Son unos documentos que hemos elaborado en el equipo, surgió sobre todo en el periodo de confinamiento porque nos pasaría también que ahí se empezó, como teníamos más tiempo también desde casa, pues, pues se generaron ahí, pero realmente, pues bueno, es para, para opciones para que podáis desarrollar la acción física de los alumnos con discapacidad motora en la realización de las tareas escolares. Es que lo tengáis ahí, tenéis el enlace, está nuestra página web. Y voy a ir explicando cositas que van relacionado con esto, por eso no me detengo más, ¿de acuerdo? Y después hicimos otro documento que es opciones para la expresión, eh, para la, para la expresión y la comunicación en el alumnado con discapacidad motora. Por lo mismo, vamos a darle esa herramienta para comunicar el aprendizaje para darles una posibilidad de que se evalúe realmente lo que saben. Que muchas veces el problema es que no se está evaluando lo que realmente hay en su, en su cabeza. Entonces, ¿cómo empezamos un poquito todo, todo esto? Pues hacemos una valoración de las barreras en el centro, ¿vale? Nosotros cuando nos eh, tenemos, eh, cuando nos solicitan colaboración, ¿vale? Nosotras eh, atendemos de manera un poquito más sistemática los centros preferentes de alumnado con discapacidad motora, pero solo hay en Zaragoza provincia, Zaragoza ciudad y en un par de pueblos. Huesca y Teruel no tienen centros preferentes, así. Pues, dentro también comentaba la compañera de ayer de, de Cantabria que eran muy diferentes unas zonas de otras, pues esto es lo mismo. Si trabajamos con Zaragoza es una cosa, Teruel es otra y Huesca es otra. Entonces, pues bueno, pues eh, son distintos modelos, pues nos vamos adaptando un poquito a lo que sí que intentamos que haya igualdad de oportunidades en las tres provincias, porque aunque estamos en Zaragoza y sea más fácil ir a los coles de Zaragoza, pero vale de, de, hacemos por ir a los centros de cualquier eh, pueblo de, de Aragón que solicite nuestra ayuda. Entonces, cuando vamos... Y en visitas eh, que vamos a los centros, porque nos ha solicitado un orientador, una colaboración por un determinado alumno, vamos y, va, y vas, observamos un poquito todo esto. Primero, la ubicación en el aula, cómo es el aula, ya desde la entrada, cuando entramos al centro, el aula. Eh, por ejemplo, hoy entra bueno, ayer cuando ya entré en el edificio vi una rampa, ¿no? hay una rampa muy interesante, que ayer entré por la rampa y yo, Ay, mira, una rampa muy bien. Leve, no es Pero claro, después veo las escaleras, digo, yo espero que haya una puerta accesoria. Y hay un ascensor y habrá una puerta... Vale, vale. Bueno, pues por lo menos digo, tiene que haber porque la rampa, si no, no tiene sentido. Bueno, vemos situaciones realmente recambolescas en los centros. ¿eh? Entonces, el problema muchas veces es... El diseño universal de aprendizaje, ¿qué sería? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en los centros nuevos de nueva construcción? Lo construyo y no hay barreras arquitectónicas. Pues esto yo lo traslado un poquito a lo que nos encontramos cuando vamos a los centros, pero no por las barreras arquitectónicas, sino por las dinámicas que hay en los centros. ¿vale? Estamos con mentalidades de hace, de hace años, entonces para instalar el DUBA tendría que construirse todo de cero. Y eso, bueno, si costaba lo de las programaciones que teníamos las de... que lo comentaba la, la compañera de antes, imaginaros con metodologías, con... Pero bueno, esto no quita para que pequeñas cosas podemos ir haciendo, que es lo que quiero deciros hoy, ¿vale? Pero nosotros miramos eso, el mobiliario, cómo escribe el niño, las perchas están colocadas... Que puedan acceder a las perchas, los útiles que utilizan, tijeras, reglas, los cuadernos, los libros, ¿vale? Y todos vamos observando, ya nos hemos hecho nuestros documentos a base de... Llevamos siete años de trayectoria y ya hemos... Oye, pues sí que esto siempre nos fijamos porque es importante. Pues venga, ponemos un documento y vamos señalando y después lo, lo, lo, lo plasmamos en la respuesta de colaboración. ¿Y dónde hemos visto que son las principales barreras eh, para este alumnado? El desconocimiento por parte del profesorado que habéis comentado, en la sedestación y el posicionamiento, esencial, esencial, que estén bien sentados. Eh, si hiciéramos una clase de sensibilización, una sesión de sensibilización, os diría, sentaros con algo así, eh, algo que, que os moleste, ¿no? O otras sesiones que hacemos, o no moveros en ningún momento. Vale, que Nosotros hemos hecho alguna vez de este tipo y realmente, realmente, la dificultad, es que nosotros estamos haciendo pequeños movimientos sin darnos cuenta, porque nos va a dar, tengo oh, mi canso de estar así, imaginaros estos niños, súper importante la estación y posicionamiento. Autonomía y juego, escritura, educación física, recreos, educación artística y tareas manipulativas y orientación académica y profesional, que es lo que os he dicho antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué actuaciones vamos a realizar? Y os voy a explicar, gestión del inventario, préstamo de recursos, la impresión 3D, este año ha sido el boom del equipo. Un, un filón importante, donación de pequeños recursos que hacemos a los centros, elaboración de documentos, como lo que os he enseñado antes, actividades de formación al profesorado muchas veces, colaboración con otros centros e instituciones y difusión de recursos. Que os he dicho que le vemos mucha importancia a la difusión, de, no solo hacer, sino que llegue. Porque vemos que, ah, no, pues los que estén interesados, no, ya verán la web, no. No, pues muchas veces tenemos que decir, oye, que hay esto, ¿qué tal? ¿Vale? Para que llegue. Bueno, pues eso es lo que vamos viendo. Entonces, primera barrera, el desconocimiento. Esto es como el profesor que dice, uy, ¿ahora por dónde empiezo? No sé, ahora mismo no tengo ni idea ni sé qué hacer, ¿no? Pues que hacemos sesiones de sensibilización. Fue una de las primeras cosas que hicimos del equipo cuando empezamos. Entonces, pues bueno, vamos a los centros, le damos unas tarjetas incapacitantes, pues tú tienes que hablar dejando tres segundos entre palabra y, y palabra. Porque estos niños muchas veces tienen dificultad de que no pueden hablar bien o hablan más despacio y hay que esperar. Pues a uno le decimos esto, otro que, a, que escriba con la mano izquierda y venlo, y les cuesta, empiezan bastante bien, hoy pues aún tal, pero cuando llevan un rato, ¿eh? porque es una dinámica que tienen que ir escribiéndolo en equipo, pues ya empiezan con dificultades y tal. Inmovilizamos y tal, bueno, que sientan, que sientan pues esas dificultades que tienen estos niños. ¿De acuerdo? uno nos sentamos así silla de ruedas, pues hay dificultad para pasar entre las mesas, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos son ejemplos de sensibilizaciones que hacemos en algunos centros y como de alguna manera les hacemos sentir esa discapacidad para que es importante que lo adivan, para que entiendan, es que si no es muy complicado, ¿vale? Entonces ya partimos un poco esa parte, eh, esas barreras que podemos llamar socioemocionales, de acuerdo, que hablábamos ayer en el taller que nos hicieron por la tarde, pues es súper importante, ¿vale?, eliminar esas barreras, que no solo hay de comunicación, físicas y demás, es que las la socioemocionales por parte de, de las personas que rodean estos niños es súper importante. Entonces, por ejemplo, en estas sesiones siempre llegamos, no sé si conocéis a Nick Bullizic, ¿no? Es, eh, salía en el circo de las mariposas, no sé si alguien ha visto la película, eh, entonces salía en esa película, entonces es un, es un, una, un, un hombre con focomelia, fijaos por pues, una de las más graves, porque es las cuatro extremidades. Y realmente pues, eh, nosotros lo, lo, lo plasmamos como ejemplo, ¿vale? De, de decir, a ver, tú ves a este niño en la escuela y lo impactó, uff, tiene que ser fuerte. Y en cambio después le decimos, ponemos un vídeo que no, no da tiempo y demás, pero bueno, y vemos pues bueno, todo lo que es capaz de hacer este, este hombre, ¿vale? Con mucho esfuerzo, con momentos muy duros en su vida, intentos de suicidio con 10 años incluso, por lo que estaba viviendo. Entonces, claro, vemos que después ha hecho, bueno, actividades, ya lo veis ahí, tiene una familia con tres hijos... Y bueno, y a desarrollar una vida, que es lo que hablábamos, es que lo que vamos a intentar es que estas personas tengan una vida autónoma. Bueno, pues un ejemplo, que si la película sabes que está muy interesante, el, el fragmento del vídeo que os ponía es uno, que no sé si lo si habéis visto, es uno que se cae el río, que se cae y necesita ayuda, pero hay una persona que le dice, tú, tú, tú. Y con estos niños, pues es verdad, que hay que darles apoyo, pero un apoyo con sentido, ¿vale? Porque también vemos niños muy sobreprotegidos. Y que se les hace todo, en cambio son niños que pueden hacer un montón de cosas. Yo pasé por el Colegio Gloria Fuertes de Andorra, pero bueno, no sé si lo conocéis, es, eh, y la verdad es que el impacto del primer mes fue bestial. Es que no sabía ni cómo dirigirme a los niños. Además, me pilló en mis primeros años de, de trabajando, entonces, claro, yo no sabía cómo dirigirme a los niños. Es que decía, ay, yo los veía los, ay, los auxiliares, y yo decía, madre mía, pero que si no sé cómo hablarles, es que no sé qué decirles. Es que lo, lo de infantilizar muchas veces decías... Claro, entonces ya después te cambia el chip totalmente. Yo recomiendo que a los profesionales pasen por centros de educación especial para que vean lo que realmente es duro. Un autismo, autismo, porque después vemos que tiene razón autistas, pues, a ver, pues simplemente es más tímido y está ahí, porque pues, le gusta estar solo, ya está. Vale, entonces, pues bueno. Y con, los, con las discapacidades, lo mismo. Porque, claro, pues, dices, ostras, cuando uno intenta dar pulsador, claro, pienso, ¡ay, pobre, si es que no puede. Pero cuando ves que te está tomando el pelo, <risa> yo me quedo alucinada la primera vez y dice, hombre, Antonio, pero que, que ya está bien, que estamos aquí esperando tomándote el pelo. Yo decía, pero esto qué es. Que te cambia la percepción totalmente. Entonces, está bien porque realmente después ves todo el potencial que tienen y que pueden hacer cantidad de cosas. Este era el vídeo, pero bueno, tenéis ahí también el enlace. Eh, eh, otra barrera, el mobiliario. ¿Mobiliario? mientras a las aulas y esto? Pero, ¿qué es lo que digo yo siempre? Digo, bueno, es que este mobiliario, a ver, no es inclusivo para nadie. No por la discapacidad física, sino para todos. O sea, es que ves niños más bajitos, otros más grandes y todos con la misma mesa. ¿Por qué no pueden tener cada uno? Eso sería duda. Que un centro dijera, no, no, no vamos a hacer mobiliario por cada clase según la edad, sino, oye... Tener mobiliario para, si uno necesita de cuarto, pues uno de, de, de un tamaño mediano, otro, ¿de acuerdo? Y eso ya haría que el niño que necesita algo más especial ya no se diera tan raro, que si necesita una mesa con escotadura o tal, es que ya no se vería tan raro porque cada uno va a tener su silla y su mesa a, adaptada a sus condiciones, ¿Vale? Pues es que esto chirría, cuando lo ves ya viene chirría, porque es verdad. Dice, bueno, pues es que el niño con el motórico no, no llega al suelo. Digo, pero es que se ¿tampoco? coco. Entonces, claro, a ver, pues este tipo de cosas, y esto es súper importante como os he comentado. Entonces, elaboramos orientaciones de sedestación y posicionamiento. Primero, unas orientaciones generales que sirven. Pero luego, cuando vemos a niños, ya más específicas para este niño, porque no es lo mismo una hemiparesia que una tetaparesia, pues el niño con la hemiparesia necesita que el miembro afectado esté encima de la mesa para que la columna esté recta y tal. Bueno, pues después especificamos, pero hay unos documentos generales que vienen muy bien, pues esto lo ha elaborado la, fisia, la fisio, y luego hay, por ejemplo, fichas posturales que me parecen también un instrumento muy útil, pues en la línea de lo que estábamos hablando antes, de unas fichas que se ponen y que es. Importantísimo que todo el mundo conozca, este niño tiene que estar sentado así, de esta manera y necesita este recurso por esto, ¿de acuerdo? Y colgarlo en algún sitio visible para que todo el mundo lo sepa, cuando cambia profesorado y demás. Aquí, por ejemplo, niños que conoceréis que se sientan en W en el suelo, que es súper perjudicial, lo mismo, y cómo evitar la W, ¿de acuerdo? Pues cositas que hay que hacer para que estén bien sentados. ¿Qué hacemos también? La gestión del inventario de recursos adaptados de Aragón. Esto no, no nos gusta tanto. Nos lo metieron ahí y hicimos todo un trabajo de recopilar todo lo que había en los centros educativos de Aragón. ¿vale? Con sus más y sus menos. Hay gente que estaba como, mm, es que esto, si lo decimos, igual se lo llevan. Estamos en ese nivel, ¿eh? Entonces, sí, pero es que hay un niño que lo necesita, tú no lo estás utilizando ya, pero es que si lo necesito... Bueno, eh, bueno, entonces hicimos, ay, sí, sí, es una cosa, siendo que es algo de educación, que no tengo... Bueno, pues tenemos recopilado andadores, asientos, atriles, bipedestadores, eh, grúas, camillas, mesas, bueno, unas en mejor estado, otros en peor estado, pero fue un trabajo arduo y bueno, pues sí que es verdad que ahora hemos conseguido que se movilice por toda la comunidad, ¿vale?, y esto es lo que se ve cuando entras ya a una de estas categorías, pues hay una foto, el tipo de andador, para qué para que tapa y demás. Tienen un código, se supone que está se supone que está todo catalogado con un código y tal. Un centro puede ir ahí, mirar si algo está disponible, puede hablar con el equipo y nosotras sabemos dónde está. los centros, ¿no? Porque nos pasaba que las fisioterapeutas que llevan más tiempo en los centros, entre ellas tienen, claro, mucha relación. Oye, ¿tienes un andador? Venga, traspaso, traspaso. Y, y no sabían ya las cosas que había. Pues lo que hemos conseguido es que siempre pase por el equipo, hay documentos de cesión para, venga, pues no lo pasáis, en fin. Que parece una tontería, pero es que hay que rentabilizar las cosas y son cosas muy caras. Algunas otras cositas no hace falta tanto dinero. Bueno, igual que vemos la accesibilidad física, entonces... Hice un proyecto que era pictografía en un centro educativo porque había surgido la necesidad en un centro, en el CPI, en el espartidero, y e hicimos un proyecto APS, Aprendizaje y Servicio, con un grupo de quinto, los pusimos a elaborar los, los pictogramas. Ellos analizaron, hicimos, eh, mandamos los planos, eh, ellos analizaron los planos, qué hace falta de tal, seleccionar las estancias y elaboraron los pictogramas en el portal de Arasac. Los imprimieron, los plastificaron y los colocaron. Bueno, pues me parecía... Es un proyecto muy interesante. Bueno, en cuanto a, en este sentido, este documento de pictografía de un centro educativo es un, uno de los documentos que también tenemos elaborados en, en el equipo. ¿vale? Es muy sencillito y si alguno no quiere porque de alguna manera lleva mucho trabajo este tema, están los pictogramas esenciales de cualquier, cualquier centro educativo. ¿vale? Eh, aula de PT, aula de AL, dirección, jefatura de estudios, comedor, ¿vale? Para imprimir y sacar, ¿de acuerdo? Pues ya, que no hay excusas, que, que es como muy fácil. Vale, otra barrera muy importante, la escritura. Desgraciadamente, todavía la escolaridad está muy sujeta a la expresión escrita para poder demostrar los conocimientos, ¿vale? La realización de las tareas y la expresión de los conocimientos. Entonces, la escritura es una eh, actividad esencialmente perceptivo motora, entonces si tenemos alumnos con dificultades a nivel motor, imaginaros, esto es lo que os he comentado antes, podemos hablar de alumnos con trastorno del aprendizaje no verbal, alumnos con disgrafías, muchísimos alumnos que pueden tener en esta línea, entonces que no solo lo vamos a poder aplicar a alumnos con discapacidad motora. Esto no sé si se ve muy bien, si ve un poquito borroso, eran ejemplos de trabajos escolares de alumnos con discapacidad motora que nos encontramos a veces en los centros. Pues bueno, escritura en mayúscula, muy desigual las letras, les, les, les resulta muy complicado seguir la línea horizontal, eh, muchas veces tienen que transcribirles a alguien lo que dicen para poder agilizar o tal. En la colocación, la se ve mucho, pero son, en las operaciones básicas, suma, resta que les cuesta muchísimo colocar en cada sitio por el tema de orientación eh, espacial también, ¿vale? Entonces, son barreras, o sea, no tienen estas sino que es la barrera que la escritura se sigue pidiendo mucho. Entonces, pues bueno, pues ¿qué podemos favorecer o que podemos facilitar? Todo esto tenemos cositas de, en el equipo. Pues en las etapas más bajitas, en infantil, pues muchas veces planteamos que sean eh, manipulativas, que las letras sean manipulativas. Desgraciadamente nos encontramos niños que no han aprendido a leer y escribir porque lo han centrado en la escritura manual. Cuando pueden reconocer perfectamente las letras y podrían montar y configurar la palabra pero nos encontramos que no lo que no han aprendido porque es leer y escribir, o sea, la lectoescritura es como que tienen que escribir a nivel manual. Perdona, pero no, pueden aprender a leer y escribir con manipulativas, pues las de imanes, eh, las de sellos, ¿vale? Utilizar sellos para poder... Hemos puesto esto porque sí que facilitar más el agarre, pero puede ser cualquier otro tipo de sello. Y después todo lo que implica pues poder agarrar a los niños con menos afectación, pues adaptadores de todo tipo, es probable que mejor se adecua y... Tenemos para probar y ya aconsejar el que realmente lo utilizan porque bueno, hay una diversidad de adaptadores impresionante. Pues bueno, hacemos esa labor también. Probamos y aconsejamos. Vale, y luego pasamos ya a lo que es el acceso a la escritura a través del ordenador. ¿De acuerdo? Porque, bueno, pues hay veces que, que si siguen sin poder, eh, poder escribir, pues vamos a utilizar programas o aplicaciones que nos permiten hacerlo a través del ordenador. Algo, eh, bueno, no sé si conocéis el acrobat Re Reader de C, que es que permite trabajar sobre documentos en PDF y se puede hacer todo lo que haga un alumno a nivel escrito, pero con el ordenador. Tengo el documento en PDF, yo puedo hacer un examen en el PDF, lo relleno uno con flechas, lo que sea, estos programas lo permiten. El Acrobat Reader de en cualquier ordenador y el SODO en tablet. ¿de acuerdo? Tenemos ahí en nuestro canal de YouTube también videotutoriales para cómo utilizarlos y descargarlos y demás. En la macro matemática Nacho es para ayudar a colocar las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, es una macro que se instala en el Word y tú le das y ya te permite colocar perfectamente y eh, resolverla facilitando la colocación de los números. ¿vale? Luego ya, eh, todo lo que es mecanografía, ayudar a, a la mecanografía para ir adquiriéndola y que lo maneje adecuadamente. Reconocimiento de voz a texto. O sea, que dicten y que de alguna manera eso se transcriba a texto y ya lo puedan utilizar como ellos quieran. Es súper útil en, mucha, en muchas aplicaciones. Y el Google Docs ya tiene muchas funciones de accesibilidad de este tipo, ¿vale? Pues es utilizarlo y también tienen lectura de voz, ¿vale? Bueno, el acceso al ordenador en sí. Hay veces que el ordenador les facilita, ¿vale? Pero otras veces tenemos que ver que el ordenador también hay que hacer una accesibilidad a ese ordenador. Necesitan ayudas técnicas, entonces, pues también, bueno, esto hago referencia a las funciones de accesibilidad de cualquier sistema operativo que tienen ya una gran, una gran variedad de opciones. Teclado, ratón, ampliar el curso para verlo mejor, las teclas... De hecho, el ordenador portátil que me he traído para, para el curso lo teníamos adaptado para un niño y, y si, le, pongo, si le, le doy a una tecla, no repite. Esto es que si lo dejas presionado y para borrarle pasa igual. Entonces, quiero borrar algo y es como... Que no Entonces tengo que darle, porque muchas veces niños con temblores pueden dar varias veces a una tecla sin querer y lo que hacemos es espaciar, que solo detecte una, ¿vale? Y eso le ha pasado a ese ordenador y entonces ahora a mí me discapacita a mí el ordenador, porque está adecuado ese niño, ¿vale? Pero que las funciones de accesibilidad hay una gran, hay una gran variedad de opciones también tenemos un video tutorial de eso, ¿vale? De lo principal que vemos después todo lo que son teclados adaptados con carcasas para que no irme a la teclada al lado sin querer porque hay problemas de precisión eh, teclados más, más blanditos que se, se presiona sin hacer mucha fuerza eh, después teclados más pequeños, vemos niños que una mano no la utilizan nada y la otra sí pues pequeñitos que la puedan abarcar con una mano y, pueda, y hay programas de mecanografía adaptados para solo escribir con una mano ¿vale? ratones adaptados, pues eh, de bola son muy significativos estos son muy muy habituales de ver y permiten pues bueno, es que el movimiento de un ratón, quieras que no, exige mucha coordinación visomotora. Pues estos niños también tienen mucha dificultad, entonces es más fácil la bola darle con la bola dirigir el cursor y darle al botón cuando está donde yo quiero. Entonces es lo que permiten los de bola. Después nos vemos que tienen una apariencia un poquito más, ¿vale? normalizada de cara secundaria, interesante también porque esto de llevar cosas diferentes que el resto les cuesta mucho en secundaria, vale. Este es uno vertical que se utiliza para no es adaptado sino que es verdad que es mucho más cómodo muchas veces adoptar esta posición que, que esta. Entonces para evitar problemas de muñeca, pues hay niños que, que les viene mejor esto. También lo probamos y aconsejamos el que vemos más adecuado. Estaría el digital que sería acceder a través de directamente de la pantalla y, y este podría tener barrido que pasaría por las distintas letras y cuando está en la que ya me interesa, es muy más lento, pero hay niños, que es la opción que tienen, es pulsar cuando estoy en la letra que yo quiero. ¿Vale? Después está el texto predictivo, que después a, a, eh, adquieren una agilidad impresionante, porque ¿sabéis de esto? La, el tema visual lo tienen bien, clon! y le dan, ¿Vale? entonces que nos sorprenden. Y ya cuando hay una afectación mucho más significativa vamos a hablar del eye tracking, que es el, el reconocimiento de mirada, controlar controlar el ratón con la mirada, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, eh, se nos está abriendo un mundo porque cada vez hay niños con más afectación en centros ordinarios y es el sistema que, que hay para, para poder funcionar con ellos, a nivel comunicativo y a nivel curricular, de acceso al currículo. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Prestamos también estos productos de apoyo, algunos de ellos los prestamos. Hemos ya, te, ya hemos ahorrado un poquito en el equipo, entonces vimos la necesidad de que no todos los centros lo pueden comprar y que, bueno, pues vamos a comprar. Pues hemos comprado otros teclados de este tipo, no sé si lo habéis visto, porque nosotros curiosamente creemos que es algo como muy habitual y nos dicen en los centros que no. Son un teclado con, con letras más grandes y de diferenciación de colores, entonces para niños que, que necesitan teclas más grandes y demás y no pueden acceder de otra manera a la escritura, pues viene muy bien. Este ratón también lo tenemos para pescar, atriles. ¿Vale? De escritura, algún ordenador y tablets. ¿Vale? Estamos recopilando y cada año pues iremos recopilando un poquito más y les dejamos para todo el curso. Eh, esto, por ejemplo, nos gusta también porque una de las cosas que hacemos es colaborar con otras instituciones, es una de las funciones. Y, por ejemplo, con los ciclos de EFP se nos ha abierto una inmensa. Entonces, este hombre que es José Manuel Almaluez... Eh, estaba en un taller de carpintería, entonces nos hacía Atriles este diseño suyo, de hecho, son diseños suyos, y ahora nos lo cedió para poder hacerlos pues en cualquier carpintería. Permite dos alturas, pues de escritura y de, y de lectura, entonces, pues bueno, son, y después los tableros con escotadura, porque hay veces que decías una mesa con escotadura, tal, ¿por qué hacemos? Hacemos un tablero, lo acoplamos a la mesa que sea, la pequeña, la grande, la que tal, y lo acoplamos con unas. Unos enganches de cualquier manera, ¿vale? Y ya tenemos la escotadura para los niños que van en silla de ruedas o que no queremos que se que vayan hacia el lado. Vale, y esto también es con el Instituto Pablo Serrano, que tienen un proyecto muy interesante, que este año además le han dado bastante apoyo desde educación, que es eh, APS Human Technology. Hacen todo tipo de adaptaciones electrónicas y junto con el Departamento de, de Informática del Instituto. Entonces hacemos desde adaptar un ratón con el jack para que tenga acceso a través de con un pulsador a lo que son control del entorno incluso, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, colaborar con los centros de educación especial o a través de, del equipo especializado pues hacemos que contacte con centros que tienen necesidad de algo de esto. Bueno, este es sí que lo voy a poner porque este es Álvaro. Y una de las últimas cosas que hemos colaborado con, con, el, con el proyecto General Technology es la silla exploradora, no sé si la conocéis alguno. Es una... Bueno, es uno de los niños que, bueno, nos está enseñando un montón. O sea, es el que nos está enseñando y el equipo de profesionales que están trabajando con él. Eh, la verdad es que la silla exploradora, yo no lo no habéis visto la cara. O sea, controlar algo él que pueda moverse, no, no tiene tetraparesia y no mueve nada más que un poquito la cabeza, ¿vale? Entonces, todo que haces a través de, pues eso, pequeños movimientos, en este caso con el pulsador o con el, o con el ratón de mirada, ¿Vale? Entonces, pues bueno, eh, gracias a esto también se pudo realizar sesiones en educación física para que participara ¿vale? con el resto de sus compañeros. Pero realmente, pues bueno, son cositas que vamos haciendo y que de alguna manera, bueno, nos parece que se consiguen cosas interesantes. También eh, hacemos préstamo de, de recursos para la comunicación, comunicadores. Muchas veces vemos falta de esto y realmente son bastante económicos pero los centros pues, no tienen de todos los modelos, los prestamos, que los prueben, incluso podemos dejar alguno a más largo plazo. Eh, acceso al currículo con alta tecnología, pues tenemos ejemplos, pues este niño, por ejemplo, eh, accede a través de la planta de la táctil, tiene tema visual, discapacidad visual y discapacidad motora, y con el SODO, que es el programa que os he comentado antes, pues tenía su, su ordenador y la misma hoja que trabajaba sus compañeros en el libro o en el cuaderno, él la tiene en el ordenador y la hacía en el ordenador y perfectamente con el tema táctil. ¿Vale? Esto también era enseñar un vídeo en el que trabajaba Álvaro con, con la mirada pero básicamente lo veis, tiene la tablet, tiene que colocarse bien para que le reconozca y luego pues, trabaja en base a lo que están haciendo sus compañeros, lo mismo pero a través de la tablet y con el acceso por mirada, tiene que haber un trabajo previo vale eh, para, para prepararle las cositas pero bueno, hay algunas cosas que hay mucha, ya en internet mucha ficha interactiva y que puede hacerlo donación de pequeños recursos el famoso que hemos comentado antes el mantel y que es muy útil en este caso, bueno y, y pequeños adaptadores que lo que hacemos es donarlos tenemos en el equipo, que son cositas que valen muy poquito, pues venga, cuando vemos la necesidad los donamos y los dejamos a los centros y ya, bueno, biblioteca préstamo de recursos desde la biblioteca esto es otra barrera importante, el coste que muchas cosas eh, tienen de, de este tipo de alumnados. Entonces ahí es donde os es, he comentado que bueno la impresión 3D, hemos comprado una impresora 3D este año en el equipo y estamos elaborando cantidad de recursos. Todos estos son recursos que hemos hecho para la autonomía, agarraderas, apoyabrazos, esto este es para pulsar la cadena... De un, del váter, porque claro, parece que no Y mete, a veces le cuesta, pues es que más fácil Hacer así, o más fácil O muchas veces ellos no, no pueden hacerlo de otra manera Para sacar la pasta De los de dientes, en vez de así Pues se gira y sale perfecto Esto vendría bien incluso para muchos <risas> En tareas escolares Pues bueno, reglas con Con agarraderas, eh, compás adaptado Eso es un compás adaptado De acuerdo eh, Estos son... Eh, para meter pictogramas y que puedan cogerlos más fácilmente, porque claro, los pictogramas son en tarjetitas un poco finitas y es, cuesta, entonces, pues bueno, los ponemos aquí metidos y se cogen más fácilmente eh, esto es para ocio y tiempo libre pues esto es un dado, claro, si tienen dificultad de cogerlo, pues simplemente tienen que hacer así rueda y sale el número, ¿de acuerdo? para sujetar un libro y mantenerlo abierto, esto es para, para, para pintar, sellos sí, de estos que lo pintan en esto y pintan o para model, modelar y bueno, y en Educación Física, esto derivaba a la página web, que tenemos un montón de, de recursos e incluso posee algún ejemplo que tenemos de buenas prácticas. Esto es Claudia, que tiene bastante afectación, vemos aquí la profesora de Educación Física, la auxiliar de Educación Especial, con las orientaciones de la fisioterapeuta y cómo está participando en las clases de Educación Física, con bastante afectación, aunque no lo parezca aquí. Que aquí dices, ostras, pero esta niña, no mami, esta niña va normalmente en una silla de ruedas.